Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estés escuchando este video. Bueno, hoy nos toca Plutón en Leo a prestarle atención porque ya empieza eh, a haber generaciones que nos van a estar consultando eh, sobre su carta natal. Eh, Plutón estuvo en Leo entre 1936 y 1956, va a volver a estar recién en el 2202 hasta el 2222, 20 años, ¿se acuerdan que yo les dije No en todos los signos está la misma cantidad de años, en Aries está durante unos 30 años, mientras que en Leo fíjense que está Está exactamente, estuvo exactamente 20 años. Tres palabras claves positivas, tres palabras claves negativas. Las positivas, seguros, reservados y vitales. Las negativas, eh, irascibles, irritables eh, y maledición. Eh, maldecir continuamente eh, eso como cuestión negativa de los plutón en leo eh, maldecir eh o sea, decir las cosas mal eh, Les mando un abrazo enorme Sí, claro que sí, por supuesto Como todos los días Mañana nos encontramos Sí, claro que sí Como todos los días ¿Con qué? Con Plutón en Virgo Hoy por hoy es de la generación que más te vas a encontrar? Plutón en Virgo Plutón en, eh, en Leo también Plutón en Virgo y Plutón en Libra, son los tres con los que más cartas natales te puedes llegar a encontrar. Te mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana. Chao, hasta mañana.